Con el día 14 nos vamos acercando más y más a que Cami engorde otro ferrero Roche. Me lo voy a comer, fíjate. Por favor, vete a ver el video nuevo. Porque tanta.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 una noche conmigo Van a ver toda mi rutina Desde que llego a casita Ya yo me duché Y después de que yo me ducho Lo que hago es ver Qué PR package me ha llegado Ahora me llegó este de Lima Limón Y yo lo estaba esperando muchísimo Mis amores Porque miren todo lo que me estuvieron enviando Madre mía Espero que te guste con mucho cariño Titi Ay no no no Miren estas bellezas que ellos tienen Qué hermoso ¡Ay no! Esto me encanta. Bueno, no voy a abrir todo el paquete ahora porque si no nos vamos a demorar cantidad, cantidad, cantidad. Después de que yo abro mi PR Package, lo que hago es ir a la cocina a averiguar qué hicieron de comida. ¡Ay qué rico huele! ¡Yunito! ¡Huele Ay, delicioso! Tengo sushi, te tengo, mira esa pastita aquí, Kami, mira. Tengo una cremita de calabaza que no está salada. ¿Cómo que pasta? Si yo estoy a dieta Esta es de mis pastas favoritas porque tiene hongo Todo lo que tiene hongo a mí me encanta Y también me tienen esta crema que dice el chef que no está salada Esos boniatos definitivamente no son para mí Esos boniatos son para mami lover Son papitas Ok, tú me llamas Vamos a ir a ver a mami lover Que esta es la otra parte que yo hago cuando ya antes de ir a cenar Espérense, venga Mami lover Ven, Mami love, para que salgas en mi video y te puedas hacer famosa. Les estoy enseñando cómo es mi rutina antes de irme a dormir. Ya enseñé que yo abro mis paquetes de piar, paso por la cocina, averiguo qué hay. Por cierto, ¿tú pediste que ibas a comer pasta? Mírate ese cuerpo. ¿Tú crees que tú estás para pasta? Yo he bajado 24 libras. ¿Qué cosa pasa? Después acá? vengo a verte, te mortifico. Y te amo. Y como yo soy la más pesada de la familia, yo me siento y como sola. ¡Ya estoy lista, Yunito. <risa> mis amores, y ya terminé de cenar, así que es hora de despedirme de mis perritos. Este que está por acá es Moisés. Y él, yo he tratado mil veces de que duerma conmigo, pero... Miren ese perrito, él no se mueve de ahí A él le gusta mucho unos sofá de su corazón, de su vida Negri, ¿no quieres ir a dormir con los mamitas? Los negros también en mi corazón Él es tan bueno, mamá Este es el cuarto de ellos, donde ellos están por la mañana Su nana les pone música, ellos hacen gimnasio Hacen de todo en este cuarto Y él ahí vive la dulce vida ¿Todo que tiene que ver con agua y mojader es decir ya me lavé la carita ahora me voy a lavar los dientes lo hago en este paso para cuando me toquen las cremas y todas las demás cosas pues ya mi carita está sequita. y como último paso ya para lo que es el cuidado de mis ojitos estoy utilizando una prednisona que también me la estuvo mandando mi oftalmólogo así que yo les recomiendo que si ustedes como yo también están sufriendo de resequedad vayan a ver a su oftalmólogo porque en dependencia de lo que ustedes tengan pues hay muchísimos tratamientos yo de hecho ahora mismo quiero hacerme un tratamiento que es súper gracioso. Es como si estuvieran haciendo un sándwich en el ojo y, como que te derriten ahí, te hacen sacar todo lo que hay en esas glandulitas en los ojos. A mí me parece súper interesante y de verdad me lo quiero hacer. Pero por ahora tengo que estar en este tratamiento por cuatro semanas. Esto da muy mala sensación porque los ojos se te quedan blancos. Y ahora es momento de las cremitas de la cara Como les dije, solamente estoy utilizando dos Por esto del tratamiento que estoy teniendo Y es esta, que es de Avin Que se llama Retinal Y yo uso solamente, como dice mi dermatóloga piece size dos poquiticos nada más okay? un poquito aquí un poquito aquí un poquito aquí y como tengo esta área de acá un poquitico más congestionada mis amores con todos los barritos y mi doctora me estuvo diciendo que quizás esto haya sido provocado pues por todas las hormonas que yo he estado pues inyectándome y poniéndome que son procesos de la piel que desafortunadamente se reflejan mucho en lo que es eh, tu carita Y después de esto me pongo esta cremita, este moisturizer de el Trio Balance de Skin Better También una línea súper buena, igual dos boticas nada más, mis amores Ustedes se acuerdan que antes mis pasos eran 10, ahora mismo me estaría faltando lo que es el toner, la esencia, las mascarillas el serum, todo eso me estaría faltando El serum solamente me lo estoy poniendo en la mañana Porque estamos tratando de rescatar mi piel Como ven, tengo a un visitante por aquí horrible Verán, ahora lo que me voy a poner para que se me reseque Como yo fui hoy a mi dermatóloga Ella me, pues supuestamente me lo abrió Me hicieron una cirugía y salió lo que había adentro Y ahora me tengo que poner un poquito de retinol Pues para que me lo reseque Un poquitico y that's it Me lavo las manitos mis amores Y ahora me voy aquí a mi bar de Nibia. Y dependiendo lo que yo quiera Obtener esta noche, por ejemplo Hoy yo he tenido muchísimo calor Así que me voy a ir con la breathable Porque yo siento que es como que Súper ligerita, la puedes utilizar hasta con tu Ropita y todo Y esta yo la uso mis amores un poquito En los brazos, un poquito por acá Las restrigo bien en las piernecitas También y ahora sí Es hora de irnos a la cama yo se los he dicho mucho, mis amores, y a mí me gusta utilizar un perfume todas las noches, el mismo perfume por un... Periodo de tiempo, no tiene que ser Como que por un mes nada más O dos meses, o uno diferente, a mí me gusta Uno para que mi esposo sepa que Este perfume como que me reconozca ¿no? Que Este es el perfume de la hora de dormir De la hora de estar yo juntico A mí me encanta, súper difícil de encontrar Mis amores, este de Prada, se llama Infusión de Mimosa Riquísimo, riquísimo Y súper recomendado Y también, obviamente ay se me cae esto le doy una pintadita porque mi esposo no se puede ir con una loca a dormir a la cama Me quito todo esto, a veces duermo con trenza Por favor no se fijen en mi coqueta que está bien loquita Está bien, bien mal arreglada Porque ya casi que nos vamos de viaje así que yo empiezo a sacarlo todo Lo que sí trato siempre es como que de cepillarme súper súper bien Para que por lo menos el pelo... Se vaya a la cama peinado Y yo se los he dicho anteriormente Mis amores, a mí me encanta poner Mi batica al pie de la cama Por si me tengo que parar Y bueno, en mi casa yo no vivo solamente con mi mamá Y mi papá y mi abuela, en mi casa viven Otros miembros eh, que después pues, nos ayudan En la casa, eh, vive la chef Vive el seguridad, viven todas estas personas Entonces yo siempre pongo Mi batica acá Al pie de la cama por si acaso Marí, usted no va ahí Usted y su hermano tiene en su lado, que es aquí, así que háganme el favor y vayas a dormir con su hermanito ahí, a mimir. Ya antes de acostarme, mis amores, yo amo, amo estos meses, ahora tengo varios, espérense, este es el que más me gusta, es Sleep Lavender Venida y este yo, miren, yo lo paso por todos lados, y Pushy cuando me siente que ya yo lo estoy pasando, a él también le gusta que yo se lo ponga en la de él, así que vamos a hacer una buena esposa, y se lo vamos a pasar al Pushy también. Yo me tomé mi gomita. Mis amores, déjenme ver si tengo la cajita por aquí. Yo creo que ya la boté. Yo estoy utilizando las gomitas Oli. Que son las de melatonín Que me ayudan muchísimo, muchísimo a dormir. Ustedes saben que después de la pandemia. Yo tuve muchísimos problemas. Para poder acostarme a dormir. El este es de Pushy. Amor, que hemos hablado de tener el celular en la cama? Marí. Este es tu lado Yo no entiendo cómo un perrito De 3 libras Con 8 onzas Se puede llevar toda la cama Ustedes me lo pueden explicar Y mis amores Ya me voy A la cama Ya me voy A mimir. Lo que hago Usualmente A esta hora Ya no Casi casi Nunca estoy leyendo En la noche Siento que la vista Desafortunadamente Estos 34 años No son fáciles Siempre ponemos una serie Y déjenme decirle Que es una gran guerra La serie Porque Pushi Siempre quiere ver una cosa Y yo quiero ver la otra Pero Lo bueno es que Pushi Se queda. Dormido primero, así que me toca a mí después que se duerme, le quito el control y pongo lo que yo quiera. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! ¡El mundo de Camila! Por hoy se ha acabado.